Yo estoy participando desde el principio. ¿Por qué desde el principio? Porque yo ya participaba antes también en acciones como por ejemplo manifestaciones. Siempre he estado yo interesado en la política porque he necesitado... No estoy en ningún partido político, eso también hay que decirlo, porque no he estado nunca ninguno ni a lo mejor estaré. Pero sí es verdad que me mueve la cultura y, la... y el saber de cosas. Entonces, como yo estaba en esto, empezaron a las movilizaciones de 15M poco a poco con democracia real ya y cosas así, hasta que me di cuenta yo que a cada vez había más personas. Este movimiento es muy importante documentarlo mmm, para la posteridad, porque es que este movimiento con tantas personas en eh, las manifestaciones nunca, nunca ha sido tan grande. Yo... Bueno, pues yo el 15M, teniendo en cuenta la experiencia política que yo tengo, tengo una experiencia grande por la edad también que tengo, pues resulta que el 15M, no para mí, con toda seguridad, no es la panacea ahora mismo de momento, a lo mejor se, se, es la panacea más tarde, pero ahora mismo no, porque no está con tanta fuerza como empezó, entonces eso te da una idea de que no va a ser la solución absoluta, sin embargo yo estoy siempre luchando, sea lo que sea, con tal de cambiar este sistema, que es el que nos tiene más o menos oprimido yo diría que más que menos oprimido entonces el 15M hay mucha humanidad, en el 15M hay ...hacemos acciones para defender a las personas que sufren... ...como por ejemplo cuando hacen desahucios y cosas de esas... ...también hacemos performas mmm, criticando situaciones... ...yo aunque soy el de la cámara... ...pero muchas veces suelto la cámara... ...y otras veces porque a lo mejor se me acaba la pila... ...se la doy a otro... ...toma, guárdame la cámara y me pongo a la acción... O puedo comentar, yo puedo comentar y comento... ...que tenemos un sistema... Un sistema que se hace llamar democracia, y yo estoy seguro que no lo es, porque yo creía que no lo era antes, pero ahora ya es que estoy seguro. Cuando toda la gente se va a la calle a pedir democracia, cuando no hay, es porque hay verdad que no hay, está evidente.